Ah, tengo una invitación, pero sí, ahí está y ahí me llegó. Vamos a probar el Guerra Mundial Z. Estoy con mi hermano, es una prueba nomás. O sea, porque la onda es que, que nos juntemos todos mañana ¿no? o la, la mayoría de mis amigos para poder jugar eh, al Guerra Mundial Z. A ver. Susurrar, eliminar amigos no van a estar de vamos a probar el que sea el primer mapa ahí estoy entrando ahí probamos el primer mapa aunque sea aunque sea para ver qué anda así mañana, otros golfos se, se conectan eso es lo bueno ser gamer, que, bueno, eh, yo no soy gamer, pero me gusta jugar mucho los videojuegos que ha fallado, son fallidos y derrotados así que ahora te estoy esperando a ver que me llevo si en eso estoy, ah espera, invitación, ahí está Ahí me, ahí me, me, me, me class me hice a ah, ver, para que estoy Seruna, vos sos un vago, ah si sí estás ahi esta, ahi ya te vi, ya te vi, ya te vi, ahi, ahí le ahí ahí ahí pongo Ah bueno, seré la cheneta. Ahí entraste, ahí entraste Seré la chinita guapetona. La chinita kawaii. <risa> a ver, pará. Eh, no puedo elegir nada, en Clase. A ver, a quién está. A ver. Está el negro. Ahí está. Bunker. La negra. No, de todo me voy a quedar con la china porque seguramente esa fue la que trajo el coronavirus. Así que esa es la, la que tiene más idea. 3, 2, 1, go! Está, está esperando... ¿Me dijiste computadora o algo? Aguante el firewall. Al menos alguien me protege de virus. Igual que Fernández y Meleya. Todo bien con ellos. Vamos a probar, porque nunca lo jugué en mi puta vida. Pero ese es como el Fordea seguramente. bueno con mi hermano para probar para que mañana nos metamos con otros golfos la gente empezaba como fue más pico de 1000 puntos si fue mucho no voy a morir de coronavirus y me llega a no, acá, This is our only chance to get out. subway. Sopa de murciélago. Sopa de murciélago. Ah, sí, sí, sí. es como Max Payne. Sí, bien, bien, bien, bien, bien, bien. ¿Qué tal, eh? Capo, viejo Yo te sigo, yo te sigo Vale, vale, vale. Siempre el gordito que vaya y muera primero o sea, bien racial esto El negro gordito y la china van a morir primero vale, que Me disparando ah, A ver, me damos a negro Vamos oh, a seguir sí, a Ale que él ya jugó creo en la primera partida No estoy siguiendo a él, lástima que no tenemos micrófono. Si tuviéramos micrófono sería genial. ¿Qué le está disparando, a acabo de tirar una grada. no estoy probando, estoy probando, perdón Quieres el machete, que onda? aquí, para allá, aquí, para allá para allá, para allá, para allá, para allá. ah, bien, bien, bien no. no sirvo para... soy como un chino, soy como un chino Venga a plobar al, al fajol de un ciénago. ¿Para qué te cruzas, Julio? ¡Está muy bueno! lo que es tenia que hacer algo pero el a que que vamos que soy la china kawaii a ver el ¿no? dolor me gustó me comen insiste. voy a jugar esto hasta que me compre el Dune Eternal que ya está pronto jeez mm, el Dune oh, Eternal mm. wrong floor assholes les paremos de cosas nada más assemble assemble Arkan assemble chévere qué hay tan you there oh, always yeah. we're headed down have food gotta go now you coming ¿Alguien dijo comida? ¿Alguien dijo comida? a voy a ¡Oh, Rafael! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Oh, ¡Oh, Opa. Me gusta, me gusta A lo mejor sigamos porque siempre se terminan las bala, ah, Es una cagada, es, es un engaño Es como para que, ah, elegiste el, elegiste el lanzamisiles Y después te quedaste sin nada Ay, qué siento? Es sí. Oh, uh, sí Para, ¿y cómo se elige? Watch this. Ah, está Oh, uh, qué bonito ¿Me paro acá? ¿Hay que hacer algo? ¡Una moto ¡Una moto cierra ¡Ah mira ahí me paré! Me paré y, y empezamos ¿Empezamos? ¡Mira damos tío! ¡Venga! ¿Qué anda ¿Qué hay que hacer? ¿Puedo hablar con esto? ¿Cómo se puede hablar? Chat ¿Cómo se pone el chat? Ay, me dio cómo se pone el chat Ups. Ahí está Mira ¡Ah, no! ¡Oh! mi la China. eran de ¡Ah! ¡Ah! ¡Sufre mierda! ¡Sufre! Che, lo que no me gusta es como cambiar el... ¡Vamos oh, negro, déjate proteger! Tenemos la arma caliente con la China, eh, todo va. Lo tenemos que proteger de nosotros porque somos la minoría, boludo. ¡Somos la minoría, boludo! ¡Nos van a matar a nosotros primero! Siempre pasa lo mismo en estas películas de mierda. ¡Mátanlo a los chinos y a los negros! ¿Qué es lo Che, ta hermana Take out oh. A shut him up. Ah, claro, ya no tengo ritmo. Ah, sí, me gusta, me gusta Me gusta, me gusta, chicos ¿Qué hice? Ah Con el 4 Ok, con el 4 o sea, ¿Qué había ahí? Ah, mirá, lo veo, a veo, ahora, veo, pelotudo, Qué tipo de mierda, china veo, Bueno oh no. no, ah, sí sí, había que bajar, ah, sí, veo, lo veo, to the left and across the street. Aprobado, aprobado. ¡Ah, uh, guys, que no hay nada Oh shit, where? ¡Ah, ¡Ah! se ponen trampas, mirá. Qué, ¡Qué chabón! ¡Qué chabón! ¡Qué chabón! ¿Cómo se hace, Javier? ¿eh? ¿Cómo se hace? ¿Cómo hiciste eso? ¿Cómo hiciste eso, puto? ¡Eh, puto! Es eh. lo demás no saber inglés, viste. Hay muchas cosas que te perdés por pajero. Uno medio pajero, entonces no sabe inglés, entonces.. Ya voy a aprender, ya voy a aprender, no sé cómo. Voy a aprender cuando.. Ah, no voy a matar. es el inglés básico de.. ¡Hello! Tony! Oh, yeah. Ah, Mia! Oh shit! Get back! No, hermano, él no me salvó, son no un puto. ah, ya me agarró la mierda ya me agarró el coronavirus me siento como un bujón ah, aquí para arriba mirá, acá viene el arma por que... Come to mama. Right This will slow him down. Ah bueno, está probado el juego Ya, ya va, pará, pará, pará, pará, pará, pará no, ¿Dónde está Ah, allá arriba ¿Con cuál me curaba? Con el E, ¿no? No, la pichuna ¿Con el 4? need Ah, no tengo... We gotta move, sí, sí, pero negro, necesito algo para curarme you need a boost. Ah, bien, yeah, muy bien, dale, muy bien ahí I owe you. Eh, la está reabotonando mal, hijo de puta, cochino degenerado, sucio Típico gordo degenerado ahí que va a las convenciones y se quiere buscar a la japonesita Pero esta no es japonesa, yo soy china, yo soy china ah, Move. No turning back now. Keep moving! Bueno, bueno. Para, para, para que hicimos otra escalada. Ah, si, sí, por fin encontré miedo. También Ahora, para la onda, para que se me pueda Go, let's go. Save my ass. ¿Dónde está mi sopa de murciélago? Los el chico ahora Can you drive this thing the ride ain't free dear this rabbit hole is choco block with goodies bring them to me I'll take what I can get no no you know that ahí está, ahí está, vamos, vamos para arriba nero, vamos para arriba Vení para acá, culiao Hazle como a los chinos, Salvate vos primero y después que el mundo, que después el mundo se salve solo Vení para acá nero So, what happens, right, when the armored grunts turn armored zinc Grabbed another box, be got another one a ver bien, acá estoy box. Oh, ¿qué le dijo? ¿dame tu pack? Les dijo? que culiado, tío. básicamente como el otro pero le cambiaron un par de giladas nomás. ¡Ay no! ¡Ya tengo el corona ahí, la puta madre! Dame tu fuck le dijo. Qué gordo cochino. ¡Ale, me abre por su y. No, no, no, flaco, yo estoy re atento a esto. Bro. Somos como los piturres del sur. Got a ah, box. carrying it back to the train. ¡Qué capacidad, eh, hija! ¡Qué capacidad! tema de, de, de seguir a los Ay, Hay que No sé cuál es el botón. Bueno, ahí está. Creo que lo dejamos acá. Lo dejamos acá y después mañana con los chicos le damos la segunda parte. Oh, uh, qué mal. ¡Ahora mira, Headhunter! ¡Vamos todavía papá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos todavía! Ok, ahí me salgo! Bueno, me gustó la China, voy a elegir la China Ojalá que mis amigos mañana ninguno elija la China, yo quiero la China Me gusta estar, me siento como un buján. Muy bueno, la verdad, aprobado vieja aprobado, Guerra Mundial Z, aprobado Va a estar divertido jugarlo con los, con los Piturres del Sur Así que, bueno Mañana veremos a ver qué onda y a ver qué sale de la transmisión en vivo vamos seguramente va no en vivo porque no podemos hacer transmisión en vivo pues una cagada pero seguramente voy a subir como cómo jugamos con la muchachada para pasar esto lo del coronavirus y que ninguna me elija la China la China es mía